Como introducción al vídeo mencionaré su estructura. Las actividades se describen primero y tras la descripción correspondiente se comentan los elementos que se encuentran en ellas. Para cerrar el vídeo se mostrará una pequeña bibliografía. Comencemos por la primera actividad. Se trata de la clase de primero de SOB con 32 alumnos. Esta actividad se realizará el 17 de diciembre y tendrá una duración de 40 minutos. Los estudiantes poseen un vocabulario mínimo y estructuras básicas porque comenzaron en, en septiembre con el alemán. Se debe avisar sobre la actividad con antelación. Las mesas estarán colocadas en forma de U y se solicitará que salgan tres voluntarios al centro. De no haber voluntarios, el profesor elegirá. Cada uno de ellos deberá describir su entorno familiar en tres minutos desde el centro de la U. Los compañeros escucharán e irán anotando los datos en fichas esquematizadas facilitadas por el profesor. Esta parte de la actividad durará 20 minutos. Tras esta parte, los exponentes deberán encontrar al menos tres personas con al menos una de sus mismas características por medio de preguntas abiertas, para lo que tendrán diez minutos. Los diez minutos restantes sirven para que los compañeros no seleccionados en la parte anterior puedan encontrar una persona al menos, por lo que el profesor formará grupos de cinco personas que se harán preguntas y obtendrán respuestas. En esta actividad se pretende trabajar la comprensión y la expresión en alemán oral y la corrección lingüística. La competencia estrella será la competencia en comunicación lingüística, pues es primordial en el, en el discurso oral y se trabaja para que los alumnos comiencen a hablar en público. Deberán emplear las convenciones apropiadas a dicha situación. También se desarrolla la competencia social y ciudadana. Mediante sus interacciones aprenderán a participar, a expresarse y a escuchar a los demás y construirán diálogos. Tendrán que trabajar el respeto a las costumbres y a las personas con el uso de usted. Además, ayudará a, dar, a la adquisición de la competencia, autonomía e iniciativa personal. Al fomentar el trabajo cooperativo, deberán tomar decisiones en la organización de los turnos. La iniciativa se mostrará en la voluntariedad para exponer. En esta actividad se trabajan los siguientes contenidos. En el bloque de escuchar, hablar y conversar, la comprensión y la producción de textos orales, el empleo de respuestas adecuadas a las preguntas y las estrategias de expresión oral en las exposiciones y en la parte de preguntas y respuestas. En el bloque función de lenguaje y gramática se trabajará la conjugación del presente de indicativo de Sein y haben y de los verbos regulares e irregulares de uso frecuente, los pronombres personales e interrogativos, los números ordinales, las oraciones interrogativas y afirmativas, el orden de los elementos en la oración, el género de los sustantivos, los artículos, los pronombres posesivos, el caso acusativo, las afirmaciones con ja y doch", y las negaciones con nein, kann y nicht. En el bloque léxico se trabaja el uso de expresiones comunes y léxico relativo a los días de la semana, estaciones y meses del año, profesiones, países y nacionalidades, entorno familiar y escolar. En el bloque aspectos socioculturales, el uso de fórmulas de cortesía y en el bloque fonética la producción de patrones básicos de ritmo, entonación y acentuación de palabras y frases. Los alumnos voluntarios pueden aumentar hasta un punto la nota final y los alumnos que no expongan hasta un 0,5. Por esta razón puede verse modificada la duración de la actividad, ya que más alumnos pueden decidir exponer. Habrá criterios evaluativos grupales y otros individuales. Los criterios grupales a evaluar son la identificación y comprensión de la idea general e informaciones relevantes, la claridad y velocidad de, del discurso y la comunicación oral sobre temas trabajados previamente, utilizando estrategias para facilitar la continuidad de la comunicación y para producir un discurso comprensible y eficaz. Todo esto valdrá el 60% de la nota. Los, los aspectos formales del código y la muestra de interés por elementos culturales poseerán criterios de evaluación individual, valorando los aspectos formales con un 30% de la nota y los elementos culturales con un 10%. Los recursos necesarios son el libro de texto, los apuntes ofrecidos por el profesor y las fichas esquematizadas para la actividad en clase. Con esta actividad, los alumnos reflexionarán sobre el uso y el significado de las formas gramaticales, aplicarán estrategias básicas relativas al léxico, como organización, memorización, etc. Aprovecharán las oportunidades de aprender dentro del aula, participarán en actividades y aumentarán su autoconfianza para expresarse en público. Ahora sigamos con la segunda actividad. Se trata de la clase de tercero de ESO-D con 30 alumnos. Se deduce que los alumnos ya poseen los conocimientos exigidos en los dos primeros cursos. Esta actividad se realizará el 25 de marzo. El ejercicio tiene dos partes, una redacción de 300 palabras a realizar en casa con una semana de plazo de entrega y un debate en clase con una duración de 35 minutos. La actividad se relaciona con contenidos de la Asignatura de Ciencias Sociales, Geografía e Historia de segundo de ESO. Los alumnos cuyos números de lista vayan del 1 al 15 defenderán la reforma protestante y los alumnos cuyos números vayan del 16 al 30 defenderán la contrarreforma católica. Los alumnos deben hablar del origen e instigadores de las consecuencias y de las razones de las ideologías por turnos. En esta parte se podrán enfrentar las mesas. Tras el debate se comentarán los errores y se explicará qué es lo correcto. En esta actividad se pretende que los alumnos respeten a los demás y dialoguen, mostrando una actitud receptiva ante opiniones contrarias y aceptando las diferencias culturales. Se trabaja, por tanto, la competencia social y ciudadana. El debate permite la participación y fomenta la expresión de ideas, así como la escucha de las de otros. La competencia de tratamiento de la información y digital se, desarrolla, se desarrollará mediante el empleo de herramientas como Internet para obtener datos y filtrarán informaciones no relevantes. Pueden buscar información en alemán, por lo que la lengua se convierte en un instrumento de acceso a la información. Esto puede relacionarse con la competencia aprender a aprender-aprender, a ya que gestionan información, aprenden de ella y la transforman a un estilo propio. Participando en el debate desarrollarán su sentido crítico, por lo que pueden cambiar de bando si lo desean. La competencia primordial es la competencia en comunicación lingüística. En el debate se debe escuchar y comprender la información del otro grupo y expresar la propia. En la redacción se trabaja la producción de textos. Para ambas partes se emplearán recursos de cohesión, coherencia y otros componentes lingüísticos. Los contenidos trabajados en el bloque Escuchar, Hablar y Conversar son la escucha y comprensión de temas con cierto grado de dificultad el empleo de respuestas espontáneas en el aula y el uso de estrategias de comprensión de los mensajes orales. Dentro del bloque leer y escribir son el empleo de fuentes para la obtención de información, la producción de textos estructurados, coherentes y cohesionados el empleo de registros según el receptor, el cuidado en la presentación de trabajo y el uso de estrategias en el proceso de redacción. En el bloque Funciones de lenguaje y gramática deben conocer los rasgos que diferencian el código oral del escrito, el caso dativo, los verbos con dativo, el uso atributivo del adjetivo, los pronombres relativos en nominativo, los pronombres reflexivos, recíprocos, indefinidos e interrogativos como se* y basfio, el estilo indirecto con das y op, el orden de los elementos en oraciones coordinadas con den y subordinadas con weil, los adverbios y las preposiciones temporales. En el bloque Léxico trabajarán con el vocabulario de los contenidos de la materia relacionada. Dentro del bloque Aspectos Socioculturales se desarrollarán actitudes positivas en relación con la cultura a partir del contraste con la propia, el tratamiento personal mediante el ustedeo y la identificación y valoración crítica de rasgos comunes y diferencias. La evaluación de esta actividad puede conceder a los alumnos hasta un punto de la nota final. Existirán criterios de evaluación grupal e individual. La evaluación se realizará de forma ponderada. Del modo grupal, 30% por la participación y la comprensión y extracción de la idea principal y de detalles relevantes en el debate, utilizando las convenciones propias de este. Del modo individual, 50% por la comprensión y extracción de información y de datos relevantes de textos y la redacción con una presentación cuidada. 10% por comentarios de los errores cometidos. 5% por uso de TICS para buscar y seleccionar información, demostrado mediante una bibliografía, y 5% por la identificación de aspectos culturales más relevantes. Los recursos empleados serán los libros de texto y apuntes del profesor de la materia de segundo de ESO, relacionada, y de alemán de tercero. Se podrán emplear además enciclopedias, gramáticas, diccionarios bilingües y monolingües o glosarios. Con la actividad se pretende que los alumnos se organicen en pleno recursos de aprendizaje a su alcance, se interesen en el aprendizaje y aprovechen las oportunidades creadas en el contexto del aula para aprender mediante la participación y así acrecentar su confianza e iniciativa para expresarse en público y por escrito. Y para acabar la tercera actividad, que será para cuarto de SOA con 32 alumnos y se realizará el 23 de mayo. Los alumnos ya han aprendido los contenidos exigidos para la ESO. Este ejercicio tiene dos partes, una extraescolar como preparación de la segunda para la que tendrán un mes de plazo y una segunda parte que durará 55 minutos. La evaluación de la actividad será grupal. La tarea se trata del doblaje de un vídeo al alemán. El profesor formará cuatro grupos de ocho personas y reservará el aula de vídeo del centro si es necesario. El vídeo tendrá una duración de cinco minutos como máximo de libre temática y contendrá solo diálogos. Los alumnos entregarán el guión por escrito. El profesor asignará a cada grupo una tipología, monólogo, serie o película, documental y publicidad. No todos los alumnos de un grupo tienen que doblar la escena. La segunda parte se divide en dos, el visionado de los vídeos con una duración de 30 minutos y la ronda de comentarios el resto de minutos. Los alumnos anotarán los errores encontrados en los vídeos y ofrecerán soluciones. Cada grupo comentará las dificultades encontradas en la traducción, cuál ha sido su solución y argumentará por qué. Lo que se pretende trabajar es que configuren hábitos de trabajo en equipo, que trabajen autónomamente y que transfieran al alemán los conocimientos y estrategias adquiridos en la lengua materna. Por tanto, se trabaja la competencia de autonomía e iniciativa personal. Además, emplearán las TICs para buscar vídeos, vocabulario y otros elementos lingüísticos y filtrarán las informaciones que encuentren por la red. Aquí la competencia que se emplea es la de tratamiento de información y digital. Otra competencia trabajada será la de aprender a aprender, pues los alumnos se enfrentarán a problemas de traducción y tomarán decisiones. Deberán tener una actitud receptiva ante las propuestas de los compañeros. La competencia en comunicación lingüística aparece aquí también, pues los alumnos deben comprender tanto los vídeos originales como los de los compañeros y expresarse en alemán. En la redacción del triguillón se trabaja la expresión escrita con un fin no académico. Los componentes lingüísticos de la lengua extranjera se trabajan en contextos reales. El visionado de vídeos en lengua materna y sus equivalentes en alemán ayudarán a identificar elementos culturales para poder compararlos. Con el trabajo en equipo, los alumnos tendrán que discutir sobre la tarea, trabajando así la competencia social y ciudadana. En el bloque Escuchar, Hablar y Conversar se producirán contenidos diversos con una corrección formal y se debatirá sobre errores y dificultades de traducción empleando convenciones conversacionales. En el bloque de Leer y Escribir se trabajará la lectura de fuentes de referencia y la escritura se plasmará en el guión debidamente presentado usando el registro adecuado según el tipo de vídeo. En el bloque Funciones de lenguaje y gramática, los alumnos tendrán consolidados los siguientes contenidos. El uso de estructuras y funciones asociadas a diferentes situaciones de comunicación, verbos compuestos separables e inseparables, adverbios y preposiciones temporales, oraciones subordinadas temporales con al si ven, el uso de chu plus infinitive, los verbos con complemento preposicional e impersonales, los pronombres es y man, el pretérito perfecto y el pretéritum, el uso de würde plus infinitiv y de wäre, hätte y wüste, las oraciones condicionales y optativas sin conjunción y el uso de las formas müsste, sollte, könnte. En el bloque léxico se trabajan las expresiones, frases hechas y vocabulario de temas cotidianos. El documental tratará temas más formales. En el bloque fonética los alumnos ya sabrán reconocer y producir patrones de ritmo, entonación y acentuación de palabras y frases. En el blog Aspectos Socioculturales identificarán y valorarán críticamente las costumbres, normas, actitudes y valores de la sociedad germanófona mostrados en los vídeos y usarán la fórmula lingüística de cortesía en la ronda de comentarios. El profesor ya conoce qué contenidos se estudian en la ESO y no será estricto en la corrección de contenidos no vistos en clase. Esta actividad puede contar con hasta con 2,5 puntos de la nota final. La evaluación se realizará de forma ponderada 40% por el guión, 5% por el uso de las TICs y producción de modelos, 5% por la identificación y utilización de estrategias para el progreso, 10% por la identificación de los rasgos culturales más relevantes, 20% por el empleo de estrategias en interacciones comunicativas y 20% por el reconocimiento del sistema lingüístico como herramienta de evaluación. Los recursos que pueden ser utilizados son el libro de texto, apuntes, vídeos y guiones de internet, lector de vídeos, sala de vídeos y editores de vídeos, y diccionarios, gramáticas y glosarios de expresiones. Se pretende que, que los alumnos es, apliquen estrategias para organizar, adquirir y, a, y utilizar léxico, que sean organizados y que empleen recursos para saciar su curiosidad y las exigencias de la actividad, y que reflexionen en, en equipo sobre cómo mejorar sus producciones. Se desea que participen en la evaluación y que aprovechen las oportunidades de aprendizaje fomentando la participación en equipo. Estos son los recursos bibliográficos empleados.